Hola, soy Floribet. En esta ocasión te mostraré cómo hice unos arbolitos con alambre reciclado. Te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video.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 arriba te dejaré el link para que vayas a ver cómo hice esta porcelana De esta forma me quedó. Yo hice tres arbolitos. Espero les gusten. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.